Como esta elección se regula por las mismas normas que regulan la elección de rector y de decanos, la, las votaciones son bueno, sucesivamente, en caso de una casa a las mayorías que corresponden. En la primera votación se necesitan dos tercios, dos tercios de 18 es 12, eh, por lo tanto si en esa, esa cantidad de votos o más se lograran, la votación terminaría ahí. En caso de que no se lograra, habría una segunda votación una hora después, hoy mismo, donde se necesita la misma mayoría y si no hubiera esa mayoría, se deberá convocar de nuevo el claustro donde por mayoría absoluta se podría elegir a un candidato y si aún así no se lograra la mayoría, posteriormente el Consejo deberá convocar otra elección donde por mayorías de, de presentes relativas y ganará el que... El que, el que saque más votos, que eso es lo que está establecido. Desconozco qué pasa si hay empate en, esa, en ese caso esa votación, pero bueno, esperemos que eso no suceda, creo que no ha sucedido nunca, por lo cual no hay ninguna legislación establecida respecto de eso. En estas últimas elecciones, eh, salvo en la facultad de Derecho que tuvo que ir a la tercera votación en ese ciclo que acabo de decir, o sea, desde el punto de vista físico, a las, dos veces hubo que convocar el claustro, eh, las demás elecciones han sido en la primera instancia este, que si hubiera un solo candidato espero que suceda hoy o yo pregunto si alguien tiene problema en que empecemos la votación de inmediato bajo el principio de que si hubiera un candidato presentado dentro de 12 menos de 12 minutos eh, vamos a parar la votación y comenzarla de nuevo porque un segundo candidato obligaría a hacer esa votación. Yo voy a leer la, la lista de miembros del claustro, me informan de que el orden docente hubo en su momento dos listas presentadas, por lo cual yo voy a leer los titulares de, un, de la primera lista, la que por lo que veo es mayor, era, fue mayoritaria en alguna elección, y si no estuvieran los cinco titulares pasaré a leer los nombres de los suplentes uno por uno, y ustedes irán diciendo que votan por el candidato a esta altura que se ha presentado. Tienen derecho a fundamentar tres minutos cada claustrista. Me han presentado acá un texto que quizás alguno de ustedes quiera leer, pero eso lo dejo a opinión de cada claustrista. En principio la votación consiste exclusivamente en declarar la persona por la que se vota y fundamentar hasta tres minutos si quisieran hacerlo, no es obligatorio. Y creo que no tengo más nada. para Eso es todo lo reglamentario, eh, es, así está indicado. el texto que, que Veo que el texto que lo, con la presentan, hay una fundamentación sobre el candidato, pero cada uno de ustedes de, decidirá como le guste. Voy a leer orden docente, orden de estudiantes, orden de egresados. Voy a leer en ese orden. Voy a empezar con el orden docente. Ya les digo... Ah, perdón, el candidato presentado, eso hay que decirlo expresamente, es el profesor adjunto Gianfranco Ruggiano, que parto de que reúne las condiciones que corresponden para poder ser electo. Esta es una cosa rara de la, de la ley orgánica de los reglamentos. La verificación no se hace previamente, dado que la presentación de candidatos se hace en el momento. Tampoco ha pasado nunca que se presente un candidato que no puede ser electo, pero podría pasar. Les aclaro esto todo en términos casi instructivos. Este, ustedes saben que hubo circunstancias en las cuales algunos candidatos hubo que hacer algunas modificaciones. para Es el caso de Arocena y mío, para ser claro en andar con vueltas, eh, porque no reuníamos originalmente uno de los atributos que hay que tener que ser egresado, de la, tener títulos emitidos por la Universidad de la República, que es lo que se exigía, y la universidad aplicó un reglamento votado hace muchísimos años para que nosotros pudiéramos ser candidatos. Eh, parto de que el candidato presentado, en cuyo, si no lo fuera, obviamente que toda la elección se anula y habrá que empezar todo de vuelta. Ahora sí. Mariana Sarni. Adelante. Bueno, yo hablaría inclusive por el nombre de la agrupación, si sí, claro, claro. Bueno, la agrupación a la cual... En este caso represento la agrupación 2014, de eh, acuerdo con la presentación del candidato, entendemos que reúne los requisitos suficientes para ejercer la dirección del ISEF. El doctor, el profesor adjunto, ha demostrado poder dirigir uno de los departamentos académicos más numerosos del instituto, y creemos que, firmemente que tiene un compromiso con el trabajo académico, con la producción de conocimientos y con la gestión institucional. Por lo tanto, de nuestra parte va a contar con todo el apoyo para la tarea. Muy bien, muchas gracias. Adriana Suburú. Voto por el doctor Gianfranco Rullano. Nancy Salva No, no está. está. Alicia Contreras. Isabel Pastorino. Voto por el doctor Gianfranco Luciano Muy bien, voy a la lista de suplentes de esa lista original Ana Peri Carla Mancino Voto por el doctor Luciano Jorge Giordano Cristina Maciel Claudia Fernández Johanna Cabrera Patricia Rodríguez Voto por el doctor Gianfranco Muy bien, son cinco votos de esta agrupación Ahora voy a la otra. María Cecilia Ruecker. Otro de los compañeros de la educación argumentarán al respecto. Muy bien. Jorge Retic. Hola, profesor. Yo estoy escuchando y voy a leer la carta con la cual es como se presentó al candidato, para preutilizarlo más que nada. Dice así, por este intermedio la agrupación docente del de 2013 postula como candidato a la dirección del Instituto de Superior Educación Física de la Universidad de la República por el periodo 2018-2022 al doctor Gianfranco Ruggiano. Entendemos que el doctor Ruggiano cumple ampliamente con las condiciones necesarias para ocupar dicho cargo. Se destaca en primer término su formación académica realizada en forma continua y relevante en la Universidad Estatal de Campiña, donde culminó el doctorado en Educación. Además, es reconocible su desarrollo académico participando de grupos de investigación, grupos políticas educativas y políticas de investigación y ahora dirigiendo el grupo de investigación Historias y Teorías de la Educación del Cuarto. También es a destacar su labor docente en las unidades de populares Gimnasia y Pedagogía de la Educación Física. A nivel de la gestión académica, se distingue su participación como asistente académico de la actual dirección saliente y la dirección del, Depart del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales. En su desempeño docente, también es importante su participación en el co-gobierno, destacándose entre varios eh, espacios co-gobernados en los que ha representado el docente la presidencia de la Asamblea del Cláudio. Además, ha participado en la mesa ADUR-ICEF y en el Ejecutivo ADUR-Central. También es relevante su continua iniciativa y tarea de trabajo hacia las regionales del interior del país, procurando siempre un apoyo al desarrollo académico y la autonomía de las mismas. Este recorrido le ha permitido conocer a fondo el proceso de integración del ICEF a la UDELAR, los modos de funcionamiento, las políticas centrales, integrándose a la vida universitaria en forma más que importante. Por su desarrollo personal como docente y por su conocimiento de la institución, esta agrupación entiende que el doctor Ruggiano es actualmente un candidato competente para ocupar el cargo al cual se acostumbra. en señor Particular saluda atentamente y firmamos por la agrupación. Y bueno, básicamente esta es un poco la, la fundamentación que queremos hacer porque proponemos a este candidato. Muchas gracias. Eh, Tamara Parada. Sí, vota a favor. Bueno, muchas gracias. Esos son tres votos de la lista, no sé los números acá, pero eh, hay, a, a, firmando acá suplentes, pero no corresponde tomar su votación. Eso termina los ocho miembros del orden docente que han votado. Pasa al orden estudiantil. Sofía Rodríguez. Voto por Gianfranco Ruggiano y me adhiero a, los, a las palabras de los docentes. Florencia Vitet, no. Jorge Voto, Lucía no. Otormin, Alexis Ducio, no. Diego Arambillete, Abril Estades... Gracias. Emiliano Hernández, Jessica Crosa, Sofía Scantoni. Acá, voto por San Franco Gracias. Micaela Duarte, Yanín Padilla, Emiliano Muniz, Socia Caro, Federico Weinstein. Adelante. Voto a favor del candidato. Tiene que decir el nombre, por favor. San Franco Gracias esto termina él es el último suplente de la lista estudiantil así que hay han votado cuatro de cinco orden de egresados Mario Álvarez Marcel Vergara eh, gracias Álvaro Levin María Randonea, Maya Milnarski Carlos Lacreta Gracias. Sebastián Urrutia, Andrés Figoli, Jorge Castelli. Muy bien, hay dos miembros presentados. El resultado indica que hay ocho votos docentes para el candidato presentado eh, Gianfranco, cuatro votos estudiantiles, dos votos egresados. Eso da 14 votos, que es más que 12 votos, por lo cual queda electo como director del ISEF el candidato presentado. Formalmente... Ustedes pueden aplaudir a hacer es todo lo que Bueno, mujer, Buenas noches para todos. Eh, lamento no poder estar ahí compartiendo con ustedes este momento. Se ve a la distancia se ve muy linda la sala la sala de actos así de llena. Así que, nada, eso. Es difícil desde la distancia eh, compartir este momento con, con amigos y compañeros. Eh, en tantos otros momentos eh, hemos estado discutiendo sobre por dónde debería rompear el ICER. Eh, como muchos de ustedes saben, estoy eh, en Francia, en el medio de una pasantía de postdoctorado en la Facultad de Educación en la Universidad de Montpellier, y esto hace que sea imposible que esté ahí, por más que reconozco la importancia de, del momento en el que un servicio universitario renueva o elige eh, quién va a encabezar a la dirección de institución por los próximos cuatro años. Pero bueno, un poco a pesar de la distancia, eh, les pido unos minutos de paciencia y así les cuento algunas de las cosas que durante estos días he venido pensando. En primer lugar, bueno, eh, creo que es importante mencionar la relevancia institucional de que el rector de la Universidad de la República esté presidiendo la asamblea del claustro del ICERF, esto que representa mucho, entiendo, para una institución que tiene una larga historia, pero que todavía tiene un largo camino también por recorrer en lo de la Y más incluso me gustaría señalar que la asamblea del claustro del ICERF se puede sentir honrada recibiendo al profesor Roberto Marcarián, en quien todos reconocemos a un universitario que siempre ha estado dispuesto a sostener cualquier discusión que, que haya entendido necesaria para mejorar nuestra velada y que a su vez pues, también ha acompañado desde distintos lugares, pero siempre de cerca, el proceso de inserción del SER en la velada. Por otro lado, me gustaría decir que asumo con un sentido de responsabilidad por la votación 16 de, de diciembre de 2003 al decidir presentar mi candidatura a esta asamblea y del mismo modo la confianza y el respaldo que el claustro del CEP hace en este acto bañar de esta manera un, pro un proyecto colectivo que desde hace ya 8 años viene sosteniendo una serie de transformaciones institucionales que no han sido nada sencillas para el CERC. Por último, les cuento algunas impresiones que en estos días se me han ido generando. Eh, y en particular les digo que tengo la impresión de que nos hemos ido acostumbrando a ver el CED como una institución en constante proceso de transición. Y pienso que esto es, en líneas generales, algo positivo. Pero me gustaría aprovechar la oportunidad para preguntarme y para preguntarnos ¿Qué idea de transición es esa a la que nos hemos ido acostumbrando? Y ahí pregunto si es acaso esta transición una forma que encontramos para referir a los múltiples y variados efectos que se han suscitado desde que salimos del ámbito ministerial. O si es en cambio el modo que elegimos para decir que el campo de producción de conocimientos de la educación física se ha redimensionado y resignificado, encontrando nuevos objetos, nuevos interlocutores. Pienso que probablemente sean las dos cosas, pero, permítanme decirles que tanto en un caso como en el otro, si bien esto resulta adecuado, creo que no deja de ser insuficiente. En líneas generales hago acuerdo en que si, alcanza, si algo caracteriza a nuestro DELAR, esa misma que poco a poco nos ha ido reconociendo como miembro pleno en sus diversos niveles, es justamente el ser una institución que se entiende a sí misma en revisión permanente de sus estructuras diversas organización y que se encuentra en una constante búsqueda de nuevos equilibrios que finalmente acaban por construir una dinámica de funcionamiento muy particular por lo que a este nivel no habría la posibilidad de no estar en constante transición. Por el otro lado, no existe campo de producción de conocimiento estable y siempre igual a sí mismo, sin movimientos epistémicos que tensionen permanentemente sus índices instalando más preguntas y nuevas respuestas buscando nuevas posibilidades de mirar aquello que constituye su identidad más básica. También en este sentido nos encontramos frente a un dinamismo que nos asegura un movimiento relativamente permanente. Entonces, ¿por qué pienso que la idea de que el ser está en un proceso de transición es al menos en algún sentido insuficiente? Bueno, porque tengo la impresión de que no es únicamente a estos dos elementos a los que, se, a los que esta expresión refería. Y es que para varias generaciones de estudiantes que nos formamos en los años inmediatamente anteriores y durante los años del pasaje del ICEF a la muchos de quienes hoy ocupamos cargos docentes en el ICEF en todo el país, esta idea se nos presentaba cargada de un sentido negativo y nostálgico. Y a partir de allí también se introdujo la idea, o más bien casi una sensación, de que las transformaciones que nos estábamos proponiendo e impulsar había que llevarlas adelante teniendo que reducir las dificultades a las que nos enfrentaba a esta transición. En el mejor de los casos, la sensación era, o al menos así puedo recordarla, la de que a esta transición la seguiría un momento de mayor estabilidad y tranquilidad. En las lecturas más pesimistas, nada bueno podíamos esperar de esta transformación. Reconozco lo que supone recurrir a una sensación o a alguno de los elementos que señalan mi propia experiencia en mis tránsitos institucionales. Sin embargo, me permite utilizar el recurso para buscar con ustedes una posible respuesta a una pregunta que es en realidad casi introspectiva. ¿Qué transición es esa a la que nos hemos ido acostumbrando? Pienso que no es nada trivial la forma en que una institución se posiciona respecto a sus procesos de cambio y transformación. Quiero decir, es fundamental que los actores de un servicio universitario sean constructores de esas transiciones y que tomen decisiones de los rumbos y direcciones que entiendan más pertinentes. Y al mismo tiempo pienso que si vemos una transformación desde la nostalgia de aquello que fue, o incluso de lo que pudo haber sido y nunca llegó a ser, corremos el riesgo de vaciar de toda su potencia a aquello que más debería mantenernos más alerta. Esto es, la posibilidad de reinventarnos, capitalizando lo mejor de los casi 80 años que el ser tiene, incorporando las potencialidades que como campo académico se abren frente a nosotros. Hoy ya más de 10 años han pasado desde que el CEP formalizó su pasaje a lo del A. Y si bien es importante recordar que este proceso inició mucho antes con los anhelos y deseos de aquellos que vieron en este camino una vía de fortalecimiento de un campo profesional y académico, e incluso partiendo del reconocimiento sigue teniendo que dar sus primeros pasos, aún hoy en algunas áreas que no han logrado consolidarse, creo que ya nadie tiene dudas de cuál es y cuál será nuestra inscripción institucional. Hoy, a casi 80 años de la creación de GICET, podemos reconocer una institucionalidad sólidamente instalada dentro de la ODELAR y un campo académico que está lentamente, pero de manera clara y responsable, avanzando en el sentido de consolidarse como tal. Los equipos de dirección que tuvieron la difícil iba de impulsar los procesos institucionales durante los últimos 8 años, encabezados primero por Cecilia Rueda y luego por Paola de supieron trabajar muy bien a partir de una consigna tan precisa en su objeto como necesaria en sus efectos, construir universidad en el ISEP. No faltarán quienes manifiesten sus discrepancias con lo actualizado. De hecho, yo mismo me cuento entre quienes han discutido los modos en los que en el ISEP hemos hecho algunas cosas. Bueno, bienvenidas esos cuestionamientos y esas discusiones. Sin embargo, creo que no es arriesgado decir que existe un consenso generalizado en considerar que esto que nos propusimos y que otros campos han propuesto antes que nosotros ha alcanzado un primer nivel de estabilización. Esto quiere decir, hemos logrado construir una universidad en el ICER y al mismo tiempo, un lugar para el ICER dentro de la OEDAR. Esto es algo de lo cual podemos sentirnos orgullosos, evidentemente. Sin embargo, no podemos cometer la indigresión de la autocomplacencia ni darnos el lujo de sentirnos satisfechos con lo mucho que se ha logrado. En este sentido, sigue siendo tan necesario hoy como lo fue hace 10 años proponernos construir una universidad en el ICER. Sin embargo, no debería hacerlo, ya no debería hacerlo, porque la universidad sea algo que desconocemos, que nos es ajeno o que nos hace falta. Lo que Hoy podemos decir, y hace 10 años no era tan claro, es que esta construcción corresponde que la hagamos está siendo parte de la UDELAR. Construir universidad, porque la UDELAR es una de las instituciones educativas más importantes que el Uruguay tiene. Una institución pública, gratuita, gobernada y de acceso sin restricciones. Una referencia académica para una cantidad muy grande de los asuntos más relevantes para el país, y porque es una institución que necesita que sus actores estén involucrados en sus procesos de construcción. Quiero aprovechar esta instancia para hacer mía, por un momento, esta idea de que estamos en una etapa de transición y proponerles que intentemos encontrar allí una de nuestras mayores potencialidades, la de seguir transformando una institución que aún tiene importantes desafíos que afrontar. La pregunta, entonces, deberá ser otra. No ya qué idea de transición es esa a la que nos hemos ido acostumbrando, sino más bien qué rumbo queremos darle a las transiciones que hacemos y que hacen a nuestro ser universitario. ¿Qué universidad queremos construir? ¿Qué lugar queremos darnos en ella? Los principales desafíos que tenemos por delante siguen siendo muy importantes. Y hoy, igual que siempre, la manera de superarlos es trabajar colectivamente, poniendo las discusiones sobre la mesa, generando espacios de acuerdo, en este sentido. Necesitamos poner en funcionamiento un programa de maestría en educación física. Necesitamos mejorar mucho las condiciones de trabajo, en particular las de los docentes, así como también las de formación para los estudiantes. En definitiva, lograr y consolidar los bases que permitan que el campo académico de la educación física pueda proyectarse. Necesitamos también, y al mismo tiempo, que el campo profesional de la educación física se fortalezca y que podamos re reafirmar nuestro lugar en áreas en las que todavía tenemos una presencia incipiente. Lo que necesitamos en última instancia es que entre todos y entre todas logremos encontrar de qué manera avanzar en la consolidación y en el fortalecimiento que nuestra institución de educación física todavía tiene en la Universidad de la República muchas gracias a todos eh, se imaginarán eh, que este momento en lo personal es de bastante emoción eh, y aunque haya sido a la distancia eh, bueno me, me gusta mucho poder estar con Ustedes, así que una vez más que la etapa de transición de la que él habló, si bien hay un proceso que se ha vivido muy bien y efectivamente la integración del ISEF ha sido muy grande, creo que es bueno observarse no autocomplaciente, repito palabras de él, eh, y tratar de cómo hacer para mejorar esa inserción que, que debe ser siempre más completa. Si se Me cayó muy simpático porque yo lo había olvidado de que la consigna que yo me puse cuando fui electo rector era por la búsqueda de un nuevo equilibrio en la Universidad de la República. Me había olvidado que ese era uno de los centros con los que yo había hecho campaña en su momento y que él hablar ahora de la búsqueda de un equilibrio todos los tiempos, fue lo que él dijo y me parece que hasta es mejor que la formulación mía este, por más que obviamente cuando uno quiera hacer algunos cambios, los equilibrios se modifican. Entonces, creo que, hay diversas cosas en las que efectivamente se han modificado equilibrios. A mí me queda menos de un año en el cargo de rector. Yo fui electo en agosto, fines de agosto, después del 25, lo que me acuerdo, creo que el 28 de agosto, y tomé el cargo el 2 de septiembre, así que el 2 de septiembre se va a cumplir el fin de mi mandato. No tengo resuelto nada sobre la posibilidad de aspirar a la reelección, cosa que podría hacer. Ya he comunicado a todo el mundo, en particular a mi familia, que no lo voy a hacer hasta el mes de mayo, junio del año que viene. Yo acepté, acepté ser candidato en junio del 2014 eh, y no me veo obligado a tener que decir, hacer otra campaña antes de, de alguna fecha parecida a esa. Eh, sí tengo algunas metas para el periodo que falta, que creo que aquí las expresité en la reunión de la Comisión Directiva, que había mucho público, aparte hay muchos repetidos, así que no, no voy a hacer otro discurso de esos. Sí les digo que en relación con el ICEF, el hecho de que hayamos tenido dificultades para que el poder ejecutivo nos pusiera los 50 millones que fueron aportados por la vía de la secretaría nacional de deportes es un proceso que no podemos volver a, a vivir igual que los dos años anteriores. El dinero entró a, la, a las altas universitarias hace 15 días o algo así, no sé, fue un, fue un martes, no sé, martes pasado o hace tres martes, fue un día como el Consejo central, lo que me acuerdo. Y el hecho de que la universidad pueda, por el tamaño que tiene, solventar el gasto de 40 millones de, pesos, de hecho lo que las oficinas centrales, ustedes, si ustedes quieren, el rectorado puso para que el CEF pudiera seguir funcionando, no habiendo entrado ese dinero, que estaba comenzado a gastar el 1 de enero de 2017, es un esfuerzo complicado porque, dado que no hemos recibido dinero nuevo para muchas tareas, salvo para incrementos salariales en este periodo que viene, es un hecho que vamos a tener menos economías y que por lo tanto el hecho de que está claro que los adelantos que hemos hecho están basados en que tenemos economías y las administramos bien. Y lo cierto es que la administración financiera hace un mes me dijo no va más con esto de seguir pagando cuentas que debería pagar, pagarse con dinero traspasado del poder efectivo porque el dinero es del poder el dinero que la Universidad recibe directamente está entrando en fecha, todo. O sea que los, lo, lo que viene por materia presupuestal votada por el Parlamento, el, el Ministerio de Economía lo ha pagado regularmente y no hemos tenido ningún atraso. Ustedes piensan estamos cobrando los 3, 4 de cada mes todo el cuerpo de funcionarios, no tenemos problemas con los pagos de, de los diversos servicios que tenemos, o sea que no tenemos problemas de caja, salvo con el dinero que nos viene extra, como este, porque en el fondo es dinero extra, dado que viene a través de una oficina de, de, de la presidencia de la República. Eh, esta es una tarea que va a tener que comenzar ella, porque va a estar hasta febrero, pero va a ser fundamental que la nueva dirección se lo ponga en, en la camiseta porque realmente eh, ese esfuerzo no, no puede ser permanente, visto que es una doctora y de del Poder Ejecutivo, vista la resolución que hay de la Secretaría Nacional de Deportes de transferirnos el dinero. También podría pasar que podrían decidir no transferirlo, porque lo que dice la ley a la ley de presupuesto del año 2015 es que se dedicará a enseñanza terciaria en educación física, eso es lo que dice la ley. No dice para el liceo ni para la Universidad de la República. Son esas cosas que hay que tener en cuenta porque si no, uno puede vivir en un limbo este, y visto cosas que están pasando con otros lugares de, de, de la, del sistema de educación pública en relación con nosotros yo creo que hay que manifestar esto con claridad para que ustedes todos, ustedes y nosotros obviamente, estemos dispuestos a estar atentos a ese tipo de cosas. No hemos tenido problemas con el dinero, como les dije, pero hemos tenido claramente problemas de poco reconocimiento para diversas cosas. Si ustedes ven El País del día de ayer, en un reportaje que le hicieron al BID, que nadie leyó porque qué iba a decir el está acá en, la, en el medio de la página abajo, hay una cuestión donde están hablando de que van a crear un, un Silicon Valley en, en Punta del Este, financiado con dinero, préstamo de los del BID, donde aparece que el Uruguay tiene que dar la respuesta acerca de qué universidad extranjera va a venir a hacer eso en el país. Pero lo que lo lean, está ahí. Hoy de mañana llamé a la Ministra de Educación y Cultura siéntole, a intercambiar sobre otras cosas, pero en particular hablamos de eso, a ver qué era eso, qué sabía ella de eso. Ella me contestó, yo no sabía nada ni tampoco la ministra de Industria que organizó un inmenso pelotón que fue a Silicon vale verdadero, fue una delegación de la Cámara de, de, de, la, de las TIC en la que estaba nuestra Prorectora de Investigación que le pagamos para que fuera siendo parte de esa delegación tampoco sabía nada entonces le pregunté, ¿quién, ¿quién hizo los trámites? el Ministerio de Economía y los demás, los demás pedimos me dijo ella y la otra ministra María Julia Muñoz Carolina Cose para estar en ese proceso y Carolina Cose le había mandado una carta diciendo ni la Universidad de la República porque está ausente de esto". Eso y muchas cosas más que no, no me voy a poner ahora a explicar en detalle son problemas que tenemos que tener en la mira porque por más que somos, como dijo también el futuro director, el lo del futuro pero la directora es ella que va a hacerlo hasta febrero, eh, la, el hecho de que es, seamos la institución mayor de educación superior del país muy, muy equilibradamente desde hace muchos años, porque los porcentajes no han variado todavía no más propaganda, etcétera pero la Universidad de la República es el, más de, de 75 del 75% del estado de educación superior el, el productor más o menos los porcentajes son parecidos de producción de conocimiento original investigación y otras cosas que, que se les, se mezcla la investigación, y está relacionada con la creatividad humana. Eh, siendo así, continuando siendo así, hasta nuestras políticas en el interior, que han sido vertiginosas, diría yo, en cuanto al crecimiento que hemos tenido en los últimos ocho años, eh, tampoco se reconocen del todo. Y la creación de una universidad tecnológica, que misteriosamente es tecnológica, pero para el interior del país, como si Monterrey no necesitara tecnología, es este absurdo alcanza con planteárselo para, para mostrar que es un absurdo realmente. Este, se, se insisten, se tuitean los diputados parlamentarios hablando de, de cómo ha hecho el AUTEC para estar en el exterior y lo cierto es que, abrumadoramente, la Universidad de la República es la que ofrece educación terciaria y superior en el interior del país. Sea a través de ISEM, que es uno de sus componentes importantes, pero ustedes saben muchas cosas más en todo el lado. Tenemos más de 10.000 estudiantes universitarios en el interior, eh, estudiando en el interior, los el interior son más o menos cerca del 50% del estudiantado total de la universidad. Eh, y Creo que el, el, el hacer las cosas bien, como bien dijo el futuro director, y el, el mostrarlo y el indicarlo me parece que es muy importante porque el peso lo tenemos bien ganado, y me parece que es bueno que se, se nos reconozca debidamente el aporte que le hacemos a la, a la formación de los cuerpos profesionales del país en sus más variadas este, eh, estructuras eh, y a la vez el hecho que creativamente se, seguimos siendo... Yo digo esto lamentablemente, me llamarán la a oído, yo digo que lamentablemente soy uruguayo en primer lugar y como un uruguayo considero que no es bueno que una institución abarque ya que el 80% del trabajo creativo de un país, eso no pasa a ningún lado pero acá pasa y el hecho de que no haya inversión ni privada ni pública muy fuertemente orientada a la, a la investigación es un problema malo para el lugar no bueno, es bueno para nosotros ser esa parte, es malo para el país que no haya la mayor diversidad de formaciones y de gente pensando en, en, en esas cosas eh, eso no tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la estructura económica del país el hecho de que el país la, la, la el crecimiento económico se ha basado en la exportación de productos con poca, po, poca manufactura colocado encima, poco trabajo colocado encima, poca cabeza colocado encima, este, pero es así. Y hasta el hecho de que nosotros mismos estemos involucrados en incrementar nuestras relaciones con la República Popular China, que eso bien sabido, han oído hablar de Confucio, etc. estén al piste por, por si les interesara incorporarse a eso, se viene arruinadamente también. Este, en el hecho de que China sea nuestro principal negociador en cuanto a exportaciones e importaciones, no nos puede hacer olvidar que lo que le vendemos a China son productos con poca manufactura. Eso es imposible de ser ignorado, tampoco puede ser motivo de alegría en pleno. Nosotros somos en particular creadores de conocimiento y de gente con nivel de superior y eso lo tenemos que aprovechar, no para cortar pedacitos de madera o para plantar productos transgénicos eventualmente, sino que tenemos que aprovecharlo para que el país crezca en sus raíces más poderosas. Y me parece bueno que en un momento complicado, diría yo, como en el que estamos ahora, reflexionemos sobre esas cosas. Vamos a seguir haciendo las cosas, vamos a seguir con el mundo, vamos a seguir colaborando con el gobierno nacional, porque somos parte del Estado uruguayo, pero todo eso no nos puede olvidar que tenemos que ser críticos y observadores de ciertos procesos que se vienen. Al nuevo director, mucha suerte, vamos a estar colaborando como lo hicimos con la con la prueba directora.